Buenos días, bienvenidos a esta nueva píldora, este knowledge pill, que en esta ocasión va a versar sobre un tópico interesante. ¿Cuáles son los contenidos, la extensión, un poco la razón de ser del de estudio de mercado e industria dentro del análisis de viabilidad o del plan de negocio? En definitiva, ¿cómo construimos esta casa que llamamos Market Research? En prim primer lugar, me gustaría explicar que eh, necesitamos tener información suficiente para convencer a terceros... Para validar nuestro modelo de negocio, para definir estrategias o para generar toda la información necesaria para nuestras proyecciones financieras, para construir este análisis financiero. Estos deben ser los objetivos fundamentales de este análisis de mercado eh, sobre el que versamos esta píldora. Y para conseguir esta información pues necesitamos acudir a diferentes fuentes, eh, expertos en el mercado, son difíciles de obtener pero muy valiosa y la información que la cual nos pueden proveer. Podemos utilizar por supuesto piezas de información publicadas en la librería del Instituto de Empresas es especialmente rica, en análisis de mercado existentes, en informes de cajas de ahorros, de estudios de servicios financieros de bancos. Definitiva información que ya exista sobre el mercado, sobre la industria que nos puede aportar valor eh, y esa combinación de fuentes externas y externas van a enriquecer el mercado. ...con eh, cuanta más gente podamos hablar fuera, compartiendo nuestras inquietudes... ...y obteniendo información, más vamos a enriquecer este análisis de mercado. Por poner un poco los contenidos fundamentales que veis en esta transparencia, eh, yo creo que todo análisis de mercado debe comenzar con una definición de la industria. Recordar que industrias y mercados son cosas diferentes. Industrias son grupos de competidores, mercados son grupos eh, de clientes que están ahí fuera esperando nuestros productos y servicios, pero a la hora de desarrollar este proceso en un plan de negocio normalmente hablamos de análisis de mercado y juntamos industria y mercado. Definitiva, esto debe comenzar con un cierto, eh, una cierta definición de la industria en la que competimos. Algo que a veces no es tan evidente y no es tan sencillo. Una vez que tenemos a esa definición de la industria, debemos ofrecer información sobre el tamaño, la evolución... ...y algo muy importante, cuál es el potencial esperado, la evolución futura de esta industria. Esto debería ocuparnos tres o cuatro párrafos, no más, dentro de nuestro eh, análisis de mercado. A partir de aquí tenemos que segmentar ¿no? El segmenting down que dicen los americanos de este análisis de mercado en definitiva entrar en el nicho específico en el que vamos a competir, algo especialmente valioso cuando desarrollamos un proyecto en fase inicial, normalmente nuestra capacidad nos va a llevar a elegir un nicho para posicionarnos pues muy bien, vamos a segmentar este nicho y vamos a repetir un poco el mismo, la misma estructura, cuál es el tamaño la definición de este nicho la evolución, el potencial que esperamos ¿eh? Eh, pues por poner un ejemplo dentro del de sector de tecnología podemos hablar del de desarrollo de programas de software a medida de clientes corporativos. Bueno, pues este es nuestro nicho de mercado. Eh, a partir de ahí y ya centrados en el segmento en el que competimos, debemos analizar lo que denominamos los jugadores, los agentes muy fácil clientes competidores proveedores y otros colaboradores y la información que necesitamos adquirir es la máxima de los clientes queremos saber todo quiénes son dónde están cuántos son cómo se llaman si es posible eh, cuánto invierten en estos productos y servicios con qué periodicidad cuáles son sus hábitos de compra qué canales utilizan qué información manejan En uh, definitiva completar esta ecuación lo mismo con los competidores pues eh, se, seleccionemos los más próximos a nuestro modelo de negocio y hagamos un cierto análisis benchmark eh, ...comparando pues precios, productos, eh, calidad, posicionamiento, conocimiento de marca... ...en definitiva todas aquellas atributos de sus actividades que no sean aquí... ...interesantes y reconfortantes. Eh, y lo mismo con competidores o con proveedores si realmente son un factor clave de éxito... ...en nuestro negocio. Una vez que tenemos completada este análisis de los jugadores donde hemos aprendido mucho... ...y nos va a ayudar a reposicionar nuestro modelo de negocio... ...debemos entrar un poco en ese análisis macro. ¿Qué está pasando en la escena política, económica, social social, legislativa, etcétera, etcétera, pues que pueda afectar nuestro negocio. Estamos grabando esto en noviembre, casi, del 2008, inversos en una crisis de liquidez y de solvencia importante en los mercados y de confianza. Bueno, pues cómo esto puede afectar el desarrollo de un proyecto que estamos lanzando en este momento. Sería un ejemplo de este macroanálisis. Eh, para finalizar eh, o ir finalizando el estudio de mercado, ¿cuáles son las principales barreras de entrada? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo podemos evitarlas? Y si es posible, ¿podemos construir alguna barrera de entrada o salida? Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio de mercado? Hay gente que utiliza un PORTER, hay gente que utiliza un SWOT. A mí me gusta el texto. Eso es lo que ha aprendido este mercado. Esta es la situación actual del mercado industria y estas conclusiones validan de esta manera mi modelo de negocio, o lo validan o nos hacen modificarlo y convertirlo en un modelo de negocio nuevo a la luz de estas conclusiones. Finalizando con estas conclusiones estaremos en disposición de llevar el modelo de negocio al mercado a través de un desarrollo estratégico eficaz y por supuesto luego de hacer un análisis financiero sólido y basado en números reales. Muchas gracias.